Ahí estuvieron disfrutando de varios videos musicales, incluyendo de Kili Link. Si tú no lo has visto, entra Néstor Flow 56, suscríbete, dale a la campanita y disfruta el video del Kili Link. ¿Eh? El tema más pegado ahora mismo. Dos temas, ya. ese es Lula like y el Kili Link. Eso no es que dique, esos dos temas están rompiendo. Tiene que darle ahí. Suscríbete, dale un comentario también. ahí, te gusta o no, dale un comentario dale like. Hay Néstor Flow 56, El Kililín. Ahí, dale, suscríbete y pon la campanita ahí para que te salga la cosita. ¿Verdad, flaco? Que estamos activos. Señores, lo que siempre ha pasado en este país y en el mundo son los robos en redes sociales, los tumbes, los famosos tumbes. Y ahora le tocó a la esposa del senador Héctor Acosta, el Torito, senador por la provincia de Monseñor Noel, también merenguero de aquí, muy reconocido, le dieron un tumbe. ¿eh? Era Lacey Lenina Vázquez López, López, la esposa del cantante y senador por la provincia de Monseñor Noel. Héctor toda costa del Torito, denunció este lunes que fue estafada a través de la red social Instagram por la página Villas Gran Perla. Según Vázquez, fue víctima de desaprensivo en las redes sociales tras realizar una reservación con la página de Villas Gran Perla, a quien le depositó a través del Banco Ban de Reserva 29,850 pesos, que cuya cuenta bancaria se refleja al nombre de Dauli Hernández. ¿Eh? Mírenlo ahí. Ella tiene su recibo y ahí está el Instagram de la villa. Se llama Villas gran perla es fraudulenta me parece la página hay que, hay que avisarlo para que las personas eh, estén al tanto ya que viene semana santa y hay mucha gente que quiere alquilar una villa, hay que tener cuidado usted de las redes sociales usted puede tomar un número de teléfono y llamar y asesorarse bien de que no sea un tumbe como dicen popularmente hablando ¿eh? Para que no le pase como esta dama, la esposa de, de, del torito, que le tumban mil. Tal vez ella no lo sienta mucho, pero te imaginé yo que ¿eh? a mí yo me pongo loco. No, no, loco, tirando piedra ando yo. mil que me tumben. Pero hay que buscar ese nombre que está en el banco eh, en el banco que señalaron ahí. ¿Tiene un nombre de depósito? No, tiene un nombre de depósito, es el que tiene que caer preso, más nadie. Ese es el, el nombre del depósito. Tiene que estar detenido de una vez, buscamos la cédula, todo a ver quién es. Porque hay, hay muchas personas que la vida no tienen nada que hacer y viven haciendo estos, estos trucos por redes sociales, también extorsionando personas. Eh, se hacen pasar por mujeres y mandando fotos y cosas y así le, eh, le logran sacar dinero a la, a la persona. Eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso, porque mire, le pasó hoy a la, a la esposa del torito, que será a, a otra persona más, que le han pasado y, y no lo han denunciado. Eh, tienen que tener cuenta. La, villa, eh, la página se llama Villas Gran Perla. Villas Gran Perla, eso en Instagram, tienen que tener cuidado con eso de, de estar alquilando villas por, por internet, que puede ser una página fraudulenta y usted pida su dinero. Y ahí sí es verdad porque usted no tiene a quién reclamarle. Ese es el dolor que usted no tenga a quién reclamarle. Ese es, es el dolor.